Sí, sí, sí. Soy como Kira, casi no salgo de mi cuarto escribiendo canciones Aunque si tuviera latas, no mataría algunos cabrones Tengo ese deseo, me mendeo solo le pido que Dios me perdone Empezamos batiendo de fau y casi tenemos un peleón. Vale ron Con él, porque soy nevadera Mira mi cuello frío cien salió de la nevera Este talento No lo tiene cualquiera Ahora soy la primera Te apagamos como una vela Nos escuchamos para que por te apagamos la carrera A ti ni siempre preguntan y tu coro Y coopera Tu coro En la calle toda candela, soy felente, le echó el, el chip, pero la calle caliente suda hacia la acera. Conmigo nadie puede, aunque aquí hay que viéndose vele. Escribo con carteles aprende de mí, prende la tele.